Salud Ambiental en la ciudad de La Vega estuvo realizando un levantamiento sobre las viviendas ubicadas a orilla de canales en el municipio de Jimabajo, con la finalidad de notificar a los dueños porque desde hace años gran parte de los baños descargan sus excrementos en las aguas de estos canales. El encargado de Salud Ambiental, Julio César Capellán, adelantó que de no ser atendido en las notificaciones procederán a aplicar las normas correspondientes. En momento estamos haciendo un levantamiento de las aguas residuales y agua negra que están descargando al la Florida del canal Para ser notificado a la persona, para corregir esa situación que usted escuchó de los moradores quejándose del mal olor del canal De las aguas negras que van cogiendo por ahí, las heces fecales, y a ver cómo corregimos esta situación NTN su noticiero regional, Robinson Polanco